Tan, pero tan, tan especial, porque teníamos esa esperanza, ¿no? Tanto sea en el tenis femenino como en el tenis masculino. Esa esperanza real de levantar ese trofeo para nuestros tenistas. Pero como ella lo dijo la semana pasada, haber llegado a las finales ya es un gran, gran logro. Nos va a contar toda la intimidad de este torneo, pelota, pelota, raqueta, raqueta, con chapa incluida, porque hoy se las trae del más grande de los grandes, como es Guillermo Vilas. Le damos la bienvenida a nuestra corresponsal del mundo del tenis, Andrea Versalle. Hola, Andre, ¿cómo va? Hola, Karina, ¿cómo están? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, muy bien. La a... verdad que... Vamos a ir por partes porque hay mucha información. Vos me diste una introducción perfecta. Así que bueno, vamos a arrancar eh, lo que fue este Roland Garros 2020, con una temporada postergada, con un poco de otoño en pa París, con un poco de frío, eh, por la postergación hacer por el COVID-19, pero bueno, tuvimos dos argentinos que se lucieron en el torneo, ambos llegaron a cuarto de final, estamos hablando de Nadia Podoroska y de Diego Schwartzman realmente no es fácil llegar, es un gran elam, a cinco set, eh, bueno, Diego ya entra en el cuadro principal, pero Nadia Tuvo que jugar tres partidos antes en la quali, porque recordemos que ella ganó la quali y ahí pudo ingresar al cuarto de, a, a los cuartos de final. Igual no perdió con cualquiera, porque perdió con la con la polaca Iga Szw Szwijtik, que es eh, la que se consagró campeona, o sea, eh, perdió con la campeona de Roland Garros. seguro Qué Pero, suerte bueno, que lo dijiste es... vos ese apellido. Es, es, es tech. Lo dijiste vos. Eh, eh, lo dije yo. Bueno, para no a partir de ahora la, la vamos a llamar Iga. Claro. Bueno, eh, igual lograron el mejor ranking de su carrera. Genios. Nadia se ubicó este lunes en el puesto 48 de la WTA, Cuarenta, está entre las 48 mejores del mundo, ascendió más de 100 puestos porque empezó esta temporada 200 y pico, está en el puesto 48 y lo llegó y llegó al top 10, se ubica en el puesto número 8 Diego Schwarzman. Wow. Así que lo logró Diego. Viene peleándola ahí, trece, catorce, trece, catorce, quince y llegando a estos cuartos de cuartos de final logró el puesto número ocho del ranking mundial. Así que bueno, fue no llegaron a la final, pero se lucieron y realmente han logrado los mejores rankings de su carrera y la verdad que todo el mundo habló de Estados Argentinos inclusive la misma Iga cuando eh, perdió eh, pues, digamos cuando ganó el partido con Podoroska dijo que realmente eh, era muy importante eh, lo que transmitió Nadia para incentivar al tenis femenino tanto en, en su país o sea eh, lo dijo porque lo dijo la polaca en su país como en el mundo entonces este yo creo que esto ha sido además de la carrera de Nadia muy merecida, es un incentivo más para el tenis femenino que siempre sabemos que nos cuesta remarla un poquitito más así que bueno, te cuento que iba esta polaca, 19 años eh, que jugó un montón la dan siempre una vez que la vimos jugar la dábamos como, como ganadora le ganó a otra promesa la estadounidense sofía kenin por 6-4 y 6-1 en una hora y 21 minutos eh, bueno es la primera polaca que gana un gran slam es su primer gran slam y hoy luego de ayer hicieron las fotos con rafael nadal ahora vamos a hablar de rafa que fueron los ganadores eh, para las fotos oficiales del torneo dijo bueno ya me llevé mi premio por este 2020 no juego más voy a descansar se está así que bueno nos no dejó a todos un poco perplejos pero bueno se están creemos cuidando del covid pasamos a rafa bueno ¡ay, ah, perdón este perdón cuánto sí. se llevó esperame porque tengo otra te voy a dar la información desde la primera ronda Bien. bueno que nada le espero un minutito yo te voy a decir tengo acá porque sabía que me lo ibas a preguntar. Y este no, es porque momento... para tomar esa decisión debe haber este... pesado también lo que se llevó. Claro, este este es el momento que uno dice: ¿por qué no empecé a los dos años a jugar al tenis? Claro. Exactamente. Mira, los Price Money, los, los del cuadro principal de Roland Garros, primera ronda nada más, se llevaban sesenta mil euros. Segunda ronda sesenta y mil euros, tercera sí. ronda ciento mil euros, octavos de final ciento ochenta mil euros, cuartos de final doscientos ochenta mil quinientos euros, semifinales que es lo que se llevó Nadia y Diego, cuatrocientos mil doscientos euros, la finalista. Eh, en este caso que fue Sofía Kenin o en el caso de Jokovic en este caso, ochocientos eh, mil euros y el ganador un millón seiscientos mil. Euro. primer premio que gana esta chica, dijo me agarro el millón de euros, millón seiscientos y listo, y no, no me expongo al COVID, no, descanso este año, ya está, ya fue, tal y cual, bueno, tal cual. la felicito, decisión. la felicito, con, con ese me he millón lo total, total, impresionante, yo también hubiera hecho lo mismo Andrés. No es hecho lo mismo, realmente, es, de hecho, eh, en el caso de Nadia, fue lo que ha ganado en toda su carrera, lo ganó solamente ella, de hecho, en la conferencia de prensa, en Roland Garros, que está bien vivo, ella dijo que, por supuesto, que vive por más, pero que también el ingreso de dinero las ayuda a estar holgadamente, porque obviamente no es fácil, tienen que viajar, pagar entrenador, coach, bueno, es todo un tema. Tal cual. Pero bueno, bueno, pasamos a la gran final de Roland Garros, Quedaron el número uno y el número dos del mundo, Nova Yokovic y Rafael Nadal. Hasta el viernes las estadísticas daban eh, sobre Nova y Yo me jugué, pensé que también ganaba Nova Djokovic Y eso bueno, que a vos esperar. te gusta Nadal, ¿eh? Y eso que a mí me gusta Nadal, pero venía eh, terriblemente, bueno, eh, recordemos que Nadal ganó Roland Garros eh, 13 veces. Trece veces. Se hubiera dejado ya. ganar. <risa> Pero claro, trece veces. No igual yo con, tuvieron, entre ellos, entre ellos tuvieron en su carre, en ambas carreras se enfrentaron cincuenta y cuatro veces. Así que imagínate que no Pero cuando llegamos dijimos bueno, bueno, vamos a ver un partido a cinco sets Terrible Y no, nada que ver No sabemos que lo que le pasó a Novak Djokovic Lo que sí sabemos que Nadal Entró súper concentrado eh, No le dejaba pasar Una sola bola fue algo increíble cómo entró concentrado, fue, la verdad no lo dejó respirar con decirte que el primer set, que yo te digo, los que entienden, de, digamos, el que sabe de tenis, perdí el primer set 6-0, cero, no Iakovic, el número uno del mundo. No, no, una cosa increíble, no la final ver. de partido como fue 6-0, el segundo 6-2 y el tercero que le puso un poco más de fuerza 7-5 Nadal, como decimos eh, el, el Philippe Chartier es el patio de su casa, él es el rey del polvo de ladrillo y realmente eh, fue muy se emocionó muchísimo la entrega de premios cuando le pusieron el himno español habló y dijo que si bien él estaba jugando, que era un privilegiado que, que se hizo, y eh, que estaba con consciente de lo que está pasando en el mundo con el tema de la enfermedad, con el tema económico, eh, pero bueno, que esperaba con este torneo haber llevado una alegría a toda la gente que lo está pasando mal y igual otro récord, tiene 20 Grand Slam ganados recuerden que el Grand Slam se juegan a 5 sets, con quién iguala, con el señor que dijo que está descansando porque viene en el ya confirmó que viene a Australia 2021, Roger Federer, como viene en Australia tiene uno gana, vamos a hablar de Gran Slam, el Gran Slam de Australia en ganó ganó uno, Federer seis, en Roland Garros Rafa trece, yo digo trece pero hay que ganar trece, ¿eh? y uno Federer Wimbledon, bueno, ahí es el rey de Federer, que ganó ocho veces, dos veces Nadal, y el abierto de Estados Unidos fueron parejos, cinco Federer y cuatro Nadal, lo que da un total de 20 Grand Slam iguales, así que Roger le mandó un mensaje a Nadal, que fue viralizado Nadal a Roger, así que bueno, nada, pero nos sorprendimos porque no podíamos, no parecía, parecía no sé, que estaba jugando con cualquiera de nosotros, no parecía a la verdad, nos sorprendió y dio vuelta, igual el sábado a la noche ya estaban todos los resultados que estaban inclinando más hacia hacia Nadal, en las, en las estadísticas, en, en, en las encuestas y demás. Pero bueno, así que finalmente terminó este Rolando Arroz que creemos que va a ser el último Gran Slam del año, porque ahora lo que se viene son todos ATP 250, se viene San Pester, Pesterburgo, se viene eh, se viene eh, Colonia, se viene Sardinia y algunos challenger Así que, bueno, hablando de Challenger, hay una información que igual vamos a ampliar un poquitito más, que nos uh -huh. llegó por la gente de Batenis, que me la pasaron hace un ratito, el tenista Andrés Molteni está eh, bajo cuarentena porque su coach Leo Holguín le dio positivo en COVID, estaban jugando un Challenger, tenían, eh, están varados en Parma, tenían que viajar a Cerdeña, tuvieron que parar el torneo, lo raro de todo esto es que eh, el entrenador le dio positivo y a los ocho digamos a las ocho personas que iban inclusive el, el eh, Andrés le dieron todo negativo. Y bueno, los, los aílan, pero tampoco le mandan médico. la TP se encarga, hasta ahí no más y, y todo depende de la parte sanitaria del país donde estén varados Es todo un tema muy grande que vamos a explicar para la próxima porque si no no nos va a alcanzar Cari con toda la información que tenemos Segura. Todos nos solidarizamos con Andrés Molteni, así que bueno, como dijo, si es realmente que está negativo Pueda seguir jugando porque realmente está perdiendo partidos o volverás a la Argentina Perfecto. André, eh, y después también lo que se viene, ¿no? Que es, eh, se terminó este torneo, ¿cuál es el próximo? Por eso te decía, se viene eh, San Petersburgo, sí. que es un ATP 500, Sardinia, que es un ATP 250, y Colonia, que es otro ATP 250. Ya se viene todo así, o sea, todos ATP 500, ATP 250. Pero el próximo... En octubre. El próximo es el de San Petersburgo. Eh, ¿Qué fecha? ¿En octubre? Ya Sí, sí, ya, empieza, ya empezaron la rueda de clasificación. Sí, sí, sí, no, empiezan ahora, en, a continuación. Yo lo que te nombré son todos los que continúan, así que esta semana lo vamos a estar cubriendo. Perfecto. Bueno, vamos a hablar, vamos a la Argentina, Ajá. dejamos un ratito el tenis mundial. Hemos puesto en primicia el tráiler del documental en la plataforma Netflix de Guillermo Vila. Esta era la Realmente. chapita de Andrea que nombrábamos hoy. ¿Cómo? La chapa que nombrábamos hoy, tuya, que traías. Ah, sí, sí, exactamente. Eh, bueno, el documental se llama se llama ¿Serás lo que deba, debas ser o no serás nada? Bueno, yo lo había adelantado un poquitito en algunas salidas, tuve la suerte de tener el acceso y algunas charlas con quien hizo la investigación, que es Eduardo Pupo, el periodista, el, nuestro periodista, la verdad, al cual admiro muchísimo, Mm, sabíamos que se estaba haciendo esta investigación, ¿cuál es la investigación que se está haciendo? Vilas fue el número uno, Bueno, eh, vamos a espolear así pueden ver, eh, se estrena el 27 de octubre, fue el número uno del mundo, pero el, el ranking ATP nunca fue reconocido. Vilas ha reclamado muchas veces, pero no le daban acceso, y él decía, no puede ser, porque yo gané más puntos de lo que del, de, que está en el puesto número uno. Y eso significaba un montón de cosas a nivel este reconocimiento eh, como deportista y, com y económico, por supuesto. Entonces, este bueno, eh, Eduardo Pupo es muy, muy, muy íntimo amigo de, de Guillermo. Eh, hizo una investigación de 12 años, Cari, 12 años Eduardo investigó, en el cual... Pudo, tuvieron obviamente que hay un, un tema legal, eh, presentaron todas las pruebas acá en Europa, eh, fue en Europa fundamentalmente para demostrar que Vilas es el número uno, que fue el número uno del mundo y no lo habían dicho. Así que por eso se, se, el título es ¿Serás lo que debas ser o no serás nada? No se lo pierdan a los amantes del tenis y a los que no, 27 de octubre se estrena en plataforma Netflix. No les cuento más porque lo tienen que escuchar, porque está Gabriela Sabatini, está, o sea, hay un montón de, no, no, no, se puede, no, no, no se pueden perder directamente. Seguro. Bueno, el trailer está en nuestro Instagram y en nuestra fanpage. Seguro, cómo no verlo, ¿no? Yo lo espero, por ejemplo. Ay sí sí yo, pues, yo que no sí. veo la hora de que hay un montón de gente que me escribió mis años la hora de verlo porque ya solamente ver el tráiler que al que bueno ya ya está a disposición de toda la gente de Pinamar para que lo puedan ver eh, de Pinamar y la costa no segura que, que lo puedan ver eh, realmente ya ahí se te pone la piel de gallina y ya uno tiene ganas de verlo. Así que bueno, el 27, documental y mis felicitaciones a Eduardo Pupo y obviamente a Guillermo Vilas, que es el que logró. Pero realmente la investigación de Eduardo Pupo, que viene años, años, años, y, y realmente arriesgó todo, él y su familia, para poder llegar a eh, que el ATP escuche y, y puedan reconocer el puesto que nunca le dieron a Vilas. Seguro. Eh, y marca una, por lo menos para mí, para mi juventud, que quizás no practicaba tenis, pero sí uh -huh. marcó esas ganas de ver tenis, ¿no? Eh, Guillermo pero claro, Vidas, pero claro. Yo o sea, me... no practic... a, Vila lo, a Vila lo veía a todo el mundo, ¿no? Tal que practicaba cual. tenis, que no practicaba tenis, que no entendía de tenis. Pero realmente desde chica, salvo. ¿no? Desde chica uno es como que siempre, viste, cuando sos grande más o menos elegís, pero cuando sos chica ves el que gana, el que realmente triunfa y ahí es como que te vas haciendo fan. Y realmente él este de, marcó el hecho que yo me quería levantar a la madrugada para poder ver los partidos de, de Vilas, que eran geniales cuando jugaba afuera, ¿no? Eh, la verdad que muchísimas alegrías nos dio Guillermo Vilas un grande grande grande seguro entre del... otros torneos también ganador de Roland Garros actualmente Vilas se encuentra en Mónaco instalado con su familia así que bueno tiene a su, la que hasta ahora tiene tres hijas y un varón Guillermito Junior, y la que está jugando en Mónaco y que está entrenada por él es Andanín que es su hija mayor. Pero igual están los cuatro con raquetas, ¿eh? porque yo lo seguí en las redes sociales y están los cuatro con raquetas Así que bueno. También historias de amor, ¿te acordás? Las historias con la princesa de Mónaco De y Mónaco, todo. con Carolina de Mónaco no, no, pero no, Carolina, Sí, pero aparte el, el romance con Carolina fue en, en la, digamos, Carolina es el día de hoy que es una mujer hermosa, pero fue la princesa más linda, o sea, creo que Ay, y más carismática que la hermana, y realmente este tuvo un romance con Guillermo, que bueno, Guillermo también tiene lo suyo, ¿eh? Tal cual, así que tal cual. Era no una sé... pareja hermosa, pero bueno, no funcionó, no funcionó. Qué pena. Que... Hubiéramos tenido, no hubiera sido un príncipe. <ríe> y no lo teníamos de príncipe, igual vive en Mónaco, así que ah, ah. Eh, la vuelta de la vida terminó con su familia viviendo en Mónaco. Tal cual. Bueno, Cari, eh, para cerrar, vamos a leer el top di el top 10 del ranking que salió hoy de varones. Novayokovic conserva el primer lugar, eh, Rafael Nadal el segundo. A ver, tienen una... una... Quiero explicar. Eh, Novak tiene, Jokovic tiene 11.740 puntos y Rafael Nadal está ahí, 9.850 puntos. O sea que este año vamos a ver quién termina número uno y quién termina número dos. El tercer lugar es para nuestro querido Dominic Tim, 9.125. Cuarto, Roger Federer, que bueno, igual está tranquilo, en su, eh, va, como ya dijimos y anticipamos, va a volver en el abierto de Australia en el 2021. Quinto para el griego Stefano Sissipas, 6, Daniel Melveder, 7, Alexander Sbered, quien es, yo siempre les recuerdo quien estuvo a, eh, a fin de año en Argentina con Roger Federer dando la exhibición, octavo puesto para nuestro querido Diego Schwarzman, o 9 para el italiano Mateo Berrettini y décimo para Andrei, el ruso Andrei Rulet. Así que bueno, semana con un montón de noticias. Yo tengo que seguir trabajando porque tengo que seguir cubriendo todos estos ATP y bueno, un poquito más de novedades vamos a recibir acerca del de documental de Vilas y vamos a charlar un poquitito más de la vida de él. Seguro. Bueno, Andre, excelente trabajo, te mando un abrazo grande y nos volvemos a encontrar el próximo lunes. Exactamente, cari, hasta el próximo lunes, buena semana, cuídense mucho. Gracias, chau chau. Toda la información por Andrea Versalla en el Mundo del Tenis. Quédate en el magazine, ya venimos, estamos en un ratito nada más. También se viene ADN emocional, no te lo pierdas, con Daniel Molina y todo su equipo, con Delia Fortunato y Cristina Manengdi. La producción de Laura Domínguez. ADN emocional en un ratito nada más. Ya venimos.